Se ha iniciado un expediente, viste, en el Ministerio de Educación para que hagan un desdoblamiento del curso, porque son 54 chicos que están en un aula para 24 25 alumnos como mucho. Así que desde el año pasado que se ha iniciado el, el expediente y bueno, eh, está supuestamente le han dicho a los directivos de la escuela que están en el despacho de la ministra y es solamente que ella lo firme al expediente para que se haga la creación de cargos y todo lo demás y se separen los chicos porque es bueno sabes in, inhumano en la manera que están cursando lo, los alumnos es inhumano qué le comenta su hijo respecto a bueno si puede escuchar a los profesores cuando hablan cómo es la situación allá adentro No, no. No, no, no, no pueden escuchar absolutamente nada, no pueden ni siquiera ver el, el pizarrón, tienen que andar sacándole fotos con los teléfonos para poder ver la, las tareas que están haciendo. Los profesores se tienen que colocar en el medio del aula, si es que tienen espacio, que escuchen todos. Y si no, el año pasado lo que hacía un profesor, se ponía un micrófono inalámbrico y se llevaba él un parlantito y era la manera un profesor de matemática era la manera que ellos se podían dictar clases ¿qué les han dicho desde la escuela? el viernes tuvimos una reunión con, la, con algunos papás que fuimos y, y bueno se hizo una nota donde hemos firmado todos los, los papás y en el transcurso de esta semana iban a enviar la nota al ministerio para ver si si apuró este esta entrevista. así que este, pero nos han dicho le vamos a buscar una solución tienen un aula de informática que debe tener un metro o dos metros más de lo que tiene el aula común, donde están ahora así que provisoriamente los van a meter ahí, pero es lo mismo que la nada, lo único bueno que tiene un pizarrón en todo lo que es la pared del frente, que al frente de los bancos, así que esperemos que, que solucionen rápido el, el problema